¡Hola mis amigos! Espero que la estén pasando muy pero muy bien y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video donde veremos las curiosidades principales de México. El nombre oficial del país no es México sino estados unidos mexicanos, igual que estados unidos de américa, hay diversos estados con sus propias regulaciones, en el caso de México son 32 estados. No será su nombre oficial, pero a la práctica todos hablamos de México, ¿te has planteado de dónde sale esta palabra? Pues es de origen azteca y está formada por tres conceptos. Mestli significa luna, Sicli, que significa ombligo y Co hace referencia a un lugar. Por lo tanto etimológicamente México es el ombligo de la luna, cosa que refuerza la importancia de las creencias astrológicas en la época azteca. La bandera mexicana actual se usa desde 1821, pero se hizo oficial en 1968. Los colores de sus tres franjas verticales tienen diversos significados según a quien preguntes. El verde puede ser la independencia de España o esperanza. El blanco puede ser la pureza de la religión católica o la unidad del pueblo. Y por último el rojo representa la sangre de los héroes nacionales. Hay quien cree que la única diferencia con la bandera de Italia es que aparece el escudo mexicano en el centro, pero si te fijas bien, los tonos de verde y rojo son más oscuros en la bandera mexicana, además la bandera mexicana tiene unas proporciones más alargadas, así que no te confundas al enviar el emoji. Chichen Itza es un recinto arqueológico maya considerado como una de las maravillas del mundo moderno. Su atractivo estrella es el templo de Kukulcán en forma de pirámide. Es impresionante pensar que fue construida en el siglo XII. Está llena de detalles que demuestran los conocimientos astronómicos y precolombinos. Una parada imprescindible en un viaje a México. ¿Piensas que las pirámides de Egipto eran insuperables? Pues México tiene la pirámide más grande del mundo. La gran pirámide de Cholula mide 450 metros por 450 metros, alzándose 55 metros sobre la llanura donde se empezó a construir, alrededor del año 300 antes de Cristo. Tiene el volcán más bajo del mundo. Parece mentira que la pirámide de hace más de 20 siglos pueda ser más alta que un volcán. Pero así son las cosas. Una de las curiosidades de México más graciosas es que en Puebla se encuentra el volcán más bajo del mundo. El volcán Pexcomate. está inactivo y mide solo 13 metros. Hay unas escaleras instaladas para que puedas subir a la cima en un momento. La península de Yucatán es el principal destino turístico de México. Allí se encuentra la Riviera Maya con sus playas paradisíacas y la famosa ciudad de Cancún. Todo el mundo conoce la península de Yucatán, pero ¿sabías que fue bautizada así por accidente? Cuando los españoles llegaron al lugar preguntaron cómo se llamaba. Los nativos no entendían español y respondieron Maanatecatan o lo que es lo mismo, no entiendo. Los colonas españoles pensaron que ese era el nombre real del lugar y así quedó hasta hoy. Uno de los atractivos más sorprendentes que puedes visitar en la península de Yucatán son los cenotes, cavernas inundadas ideales para darse un baño. En el 2018 se descubrió Sac Actun, el conjunto de cavidades subterráneas más extenso del mundo, con 347 kilómetros. Es auténtico patrimonio mexicano a todos los niveles, porque el agua dulce que almacena contribuye a mantener la biodiversidad y también se encontraron artefactos de civilizaciones milenarios en las paredes de las cuevas. Una de las curiosidades de México más llamativas es que el gobierno mexicano acepta obras de arte como forma de pago, pintores, escultores, fotógrafos, artesanos y artistas que hacen grabados pueden dar sus creaciones como forma de pago en especie durante la declaración de impuestos anuales desde 1994. La lógica diría que España es el principal lugar donde se habla español, pero con más de 120 millones de habitantes, México supera a cualquier otro país, alrededor de un 90% de los mexicanos habla español. Quizás te preguntes qué pasa con el 10% restante de la población que no habla español, una de las curiosidades de México más desconocidas es que hay 68 lenguas nativas y 364 variantes lingüísticas reconocidas. En el país además del español, sorprendentemente, México no tiene ninguna lengua oficial. Amante de la cerveza? Estás de suerte si planeas visitar México. Porque es el país que más exporta esta bebida, la marca Corona es la más conocida en otros países, pero otras marcas de cervezas mexicanas que debes probar son Indio, Pacífico, Sol, Modelo, Tecate, Bohemia o Victoria. ¿Ya ves que no faltan opciones? México es el país con mayor consumo de Coca-Cola en todo el planeta. El consumo por habitante es de 160 litros de refresco al año, lo que equivale a prácticamente medio litro por día. La devoción llega tan lejos que en el pueblo de San Juan Chamula, la Coca-Cola se considera literalmente una bebida santa. Los fieles dejan botellas como ofrendas en la iglesia local e incluso hay quienes piensan que tiene poderes curativos. Teniendo en cuenta la superficie, México es el treceavo país más grande del mundo, pero prácticamente encabeza el ranking de los países con más obesidad, justo por detrás de Estados Unidos. Más de un 70% de su población tiene sobrepeso, mientras que un tercio de mexicanos sufren obesidad. ¿Tendrá que ver con beber tanta Coca-Cola? <risa> Junto con la dieta mediterránea, la cocina francesa y japonesa, los platos mexicanos tienen el honor de ser una de las selectas gastronomías consideradas Patrimonio intangible de la humanidad polonés. No pierdas la oportunidad de probar sus delicias: enchiladas, burritos, tacos, frijoles y maíz en toda su forma, son los protagonistas en la cocina. El chocolate fue un descubrimiento mexicano. ¿Eres de los que cree que seríamos un poquito más infelices si no existiera el chocolate? Hay que agradecer a las civilizaciones Olmeca, Azteca, Tolteca y Maya. Desde hace unos 3.000 años empezaron a cultivar árboles de cacao. Y en la época ya le daban mucho valor, tanto que usaban el fruto como moneda. También empezaron a preparar el cacao como forma de bebida que se ganó el apodo de bebida de los dioses. De hecho la palabra chocolate tiene origen náhuatl. Xokok significa amargo, mientras que atl es agua, por lo tanto chocolate viene a ser técnicamente agua amarga. La plata es otro material muy valioso que abunda en México, es el mayor productor mundial, prácticamente 6 toneladas de plata anuales salen de México. Si te gusta la joyería es una muy buena idea aprovechar para comprar piezas preciosas de plata en tu visita al país. Uno de los rituales aztecas más macabros era sacrificar entre 10.000 y 50.000 personas cada año. Tenían la creencia que el mundo terminaría si no corría sangre humana. Hablando de muertes, la festividad mexicana más popular es el Día de Muertos, empieza el 31 de octubre de cada año y se alarga durante tres días, se recuerda a los que ya han fallecido con ofrendas en sus tumbas, a la vez que se celebra la vida a lo grande con desfiles y música en las calles, lo más llamativo son las típicas calaveras de colores, para simbolizar esa mezcla entre vida y muerte. Además del día de muerto, el 5 de mayo es la fiesta mexicana más conocida internacionalmente. Mucha gente tiene la creencia errónea que se celebra la independencia de España, pero el día de independencia es el 16 de septiembre, el 5 de mayo se recuerda la victoria de sobre las tropas francesas, ese mismo día del año, en 1862 durante la intervención francesa. Ambos días son festivos con celebraciones públicas en forma de fuegos artificiales, música, baile y desfiles en las principales ciudades mexicanas. No lo decimos de forma figurada, la capital de México se hunde a un ritmo de 15 a 20 centímetros cada año. La pérdida de altura está causada por la extracción de agua del lago sobre el cual está la ciudad de México. Pero no hay razones para preocuparse, ya que sigue siendo una de las capitales más altas del mundo, ubicada a 2.240 metros sobre el nivel del mar. ¿Puedes creer que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene más de 360 mil estudiantes matriculados? Con esas cifras es la más grande del mundo. Se fundó en 1551, ganándose también el récord por ser la universidad más antigua en América del Norte. México tiene una variedad impresionante de ecosistemas gracias a sus siete zonas climáticas distintas desde bosques nubosos hasta arrecifes de coral pasando por volcanes e impresionantes lagunas sus paisajes son hogar de miles de especies exóticos como jaguares, pumas, iguanas, monos y aves en sus costas puedes avistar mantarrayas, mantis e incluso ballenas desgraciadamente México tiene la fama de ser uno de los países más violentos lo cierto es que las tasas de homicidio son bastante altas pero no será por falta de regulación de las armas de fuego únicamente hay una tienda donde se pueden comprar pistolas en todo el país está ubicada en Ciudad de México y la gestiona el Ejército, para comprar un arma hay que seguir un proceso muy engorroso, por eso se calcula que el 90% de las armas que hay en México son de contrabando y llegan de Estados Unidos. No solamente las armas cruzan la frontera con Estados Unidos, de hecho es el paso fronterizo más transitado del mundo con más de 350 millones de personas cruzándolo cada año. Una de las curiosidades de México más graciosas es que hasta el 2007 se celebra un partido de voleibol entre habitantes del lado mexicano y el lado estadounidense. La valla fronteriza servía como red pero esta bonita tradición se terminó cuando se instaló una valla más alta. Y bien amigos espero que les haya gustado mucho este video, eso fue todo y nos vemos hasta la próxima, chao.